youtube en la actualidad parece que youtube en la actualidad se ha convertido en una plataforma en la que bueno la gente sube vídeos o sea, hace directo en twitch y luego lo editan o no lo editan y se sube a youtube directo o pagan a alguien para que lo edite la verdad es que no lo veo mal porque es una buena idea eh, lo, lo grabas en twitch bonito a la gente en directo y luego te vas a youtube lo corta cuatro veces y para adelante youtube ya se, ya se sabía que, que estaba eh, bajando su rendimiento por el trato que tiene con la comunidad y la verdad es que estos últimos meses he estado probando twitch y la verdad es que se nota que twitch cuida mejor la comunidad que, que youtube pero el tema de cómo incita a los creadores y a los seguidores a ver su plataforma. Pero bueno, no estoy aquí en un vídeo para hablar de Twitch ni de YouTube, sino de los dos. <risa> Lo que quiero decir es que... YouTube ha cambiado mucho y bueno, es parte de la evolución cambiar. Pero... Eh, la gente cada vez más Y más ahora que estamos en cuarentena Lo único que quiere es Hacer directo Y luego lo edita Y lo podemos ver en muchos canales En muchos Y yo soy uno de ellos La verdad eh, Aunque yo no lo he hecho todavía Pero en mi canal En este canal no lo he hecho todavía Pero sí lo voy a hacer en un futuro Porque tengo algo planeado eh, este canal no lo voy a dejar, ya lo dije en un vídeo, pero subiré vídeos regularmente, como este, por ejemplo, el fin de YouTube, ya se sabía, pero lo vuelvo a decir, el fin de YouTube, YouTube.